En este pedo de las giras, ¿qué es lo más cabrón que han vivido? Alguna cosa peligrosa, alguna cosa chistosa, algo así, cabrón. Ah, una vez en. Ay, cabrón, pero. Yendo hacia. A Matamoros. A yendo hacia Matamoros, este, paramos en una gasolinera. No recuerdo cómo se llamaba la zona esta. San, San, San, Fernando. San Fernando. San Fernando. En San Fernando. No me no acuerdo. Pues. Yo lloré, yo lloré pues, esta esta ocasión. Fíjate que se nos paró y. Es un milagro! Y nos pasó un detalle. Eh, bueno, no, se no, no, lloraste de lo no, pasado. No, no, se nos paró y, y apunté y le digo, apunta la fecha. No, no, paramos en la gasolinera. Es su periodo, ¿no? Una vez al mes se me para nada más. Parán, paramos. Bueno, bueno, tengo sesenta y nueve y pico. No, pues ya es una. Y hay uno que sí. tienen cincuenta y ya no. no no, no, no, ahí, ahí paramos en la gasolinera, se baja una de las cantantes, no recuerdo quién, y me dice, oye no manito, tu nombre, oye manito, fíjate que, que viene atrás de nosotros una camioneta negra, y yo bajo muy sacalepunte, y toda verga, pero estaba retirada, un poco retirada, como cinco metros de, de aquí del camión, retira, retira. un poco retirada, este... Y me quedo así, muy sacarle punta, mirando. Y, no, ya, vámonos, vámonos. Y vamos al baño, muchos y otros al, al, al oxo. Bueno, pues, para no hacerte el cuento cansado, llaman lo de la camioneta a uno de, de lo, sí, del staff. staff. Los llamaron, los llamaron y, este... Oyes, ¿qué? es ¿La sonora dinamita? Sí, señor. Este... ¿Y no tiene miedo de venir por aquí? Sí, pues, señor, nosotros venimos a alegrar, ahora sí que a las personas, pues, con nuestra música y Me todo, con el colombiano equivocado ¿no? <ríe> sí, sí, sí. y todo eso dice dice, ten, ah dice, mira unos cuates, y todos traían iban bien armados armas bien armados, largas. sí, sí, sí, armas largas yo no y como <ríe> <ríe> y, no y, <ríe> y y y resulta que ya al final le dice ten, te regalo esto y le da una granada al chamaco, Pero era un chamaco el, el del estado un chamaco, un todo el día y toda la noche se pasó llorando, llorando y luego la gente, teníamos un compromiso, teníamos que, que terminar a, allá y regresarlo para acá, para, para México, porque teníamos otro compromiso, Ajá. Pero lo bueno que aquí en México había familia de allá, de dónde de era, de... Reynosa, ¿no? De Reynosa, de, de Reynosa. Lo bueno que, que, que había gente Y sabía todos estos problemas Y nos dice la gente No salgan ahorita Salgan ya en la mañana Pasen San Fernando A tal hora Pasen otro lugar No, no recuerdo qué, cuál dijeron A tal hora Créeme, escorpión Yo iba llorando y Iba mirando la, una foto de mi nieto Me saqué la granada no, no, no, no, no. Uh -huh. no, no, ver, sí, no viaja con granadas en su pinche camión. No no. No no. La granada la llevaba yo aquí en medio me dije yo que no explote que no explote que no explote. No no no. Fue tremendo. Vaya son de las cosas que nos han pasado. No, hay cosas muy alegres, hay cosas muy tristes, muy, muy trágicas. No no no. Espera la, la granada qué pedo. ¿Qué no, no no no no no no no no no no no no no